Esto le cobraron a sus famosas víctimas desde 15 hasta 24 mil pesos para hacer la supuesta diligencia y se está hablando más de 15 millones de pesos. El Ministerio Público ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo 405 del Código Penal que ésta castiga el delito de estafa, los artículos 2, 6 y 9 de la ley 5517 sobre lavado de activos. Ahora le damos la bienvenida, el público está edificado Y ustedes como familia lo van a edificar más Buenas noches y bienvenido Ya por tercera vez esté tocando el fondo Gracias Pitágoras Gracias por conectarnos con este hermoso público Que es un toque de queda aquí en San Francisco de Macorís En la terreno nos están viendo en agua Y para entero. allá el país entero ya es un toque de queda eh, Realmente eh, Pitágoras esto es, no es una etapa ...como se estaba declarando el Ministerio Público... ...sabe que el Ministerio Público... ...no está trabajando a favor... De, ...del pueblo... ...sino que está trabajando... ...para un sector... ...¿por qué ustedes afirman... ...que no es una estafa?... ...ustedes como familia sostienen... ...que la herencia es real... ...que ese dinero está... ...de cuánto dinero estamos hablando... ...y por qué insistir en eso... ...que tiene un expediente en la justicia y que tiene a los abogados que eran representantes de ese, de ese grupo mayoritario detenidos e involucrados, algunos con prisión, prisión domiciliaria y otros prófugos entonces ahora vamos a escuchar a José Lebrón que es representante legal aquí en parte de esta familia Muy buenas noches, buenas noches Pitágoras bueno, agradecerte que realmente dentro de los programas en los que hemos podido asistir que hemos tenido una anuencia de, de sensatez para poder escucharnos ...tú has sido una de las personas que creo que debemos re resaltar... ...gracias... ...la última vez que yo vine... ...recuerdo que te prometí... ...que la próxima vez que llegara este programa... ...te iba a traer cosas tangibles, sólidas e irrefutables... Okay. ...quiero corregirte algo... ...esa nota de prensa que tienes ahí... ...o ese reporte de lo que sucedió... ...con el juez Juan Francisco... ...quiero aclararte el, la nube... ...que hay detrás de todo eso... ...espero que no sea yo, algún periodista de eso... ...que le están dando combustible quien la hizo... ...mira, debo resaltarte no, que... ...esa, esa, esa nota me la envió en el momento, por eso di la fecha, el Ministerio Público en Santo Domingo. Ah, perfecto. Bien, Mira, bien. vamos a no ver... tiene que hacer mentiras a ellos. A no, no, no, no, bien, perfecto. Vamos bien. a hacer algo. Lo primero es que ese juicio que tuvo pactado para hacerse, o sea, ese conocimiento de medida de cohesión, no es un juicio, ese conocimiento de medida de cohesión que hubo, estaba pactado para terminar de las 11 de la mañana, quizás a las 12, 12.30 12 del día. Cuando se prolongó un poco, el mismo Juan Francisco nos dijo, a las 2 de la tarde aquí va a caer un trueno porque ya debe acabarse esto, y se tomó seis horas, pero quiero iluminarte el porqué. Cada vez que presentamos elementos probatorios de lo que nosotros, que somos los que hemos sometido al abogado y a las personas que están ahí, que debo resaltar, no fue el Ministerio Público que hizo un llamado a las víctimas no fue fortuito que ellas llegaran ahí hay de, hemos, de, la este. de nosotros, hay un grupo de personas que estamos capacitados yo no soy representante legal porque no soy abogado, yo soy mercadólogo yo soy representante de la familia porque soy la voz de la familia y a su vez el enlace con diferentes abogados en diferentes áreas de los que te voy a enseñar real, Te voy a mostrar realidades Que Juan Francisco vio, que ponderó Y que él mismo con sus palabras Y tenemos una grabación que no la traemos ahora Pero la tenemos por ahí debes, su, debes enviármela para llevarla a conocer públicamente te, te la voy a enviar porque es público Lo puedes hacer públicamente Y como tú sabes que todo se graba Y está, que se puede poner No hay problema con eso, no hay problema jurídico Espero que al salir de esto me lo ponga Que yo con mucho gusto lo pongo Perfecto, él dijo con su propia voz Esto no es una estafa En el modo en que se presenta por el Ministerio Público, si sí existe una estafa, porque sea si un abogado, yo le pago un dinero para hacer un trabajo y él desvía el propósito del trabajo que da realizado, es una estafa. No, porque la herencia no existe. Primeramente, ¿cómo no existe una herencia, cuando ahora mismo yo te muestro aquí en documento original solicitado en el 2021 un título de acción de peso. Un, un título de acción de peso toquenme el celular para que no se vaya eso a la pantalla un título que tocándola. un título de acción de peso de Jacinto del Rosario el patriarca de estas personas lo puede ver lo puede mover hacia abajo puede hacer una captura si quiere la solicitud del de abogado Isidro García Gómez. Dice ahí que fue el 26 del mes de enero del 2021. Esto está protegido por la conservaduría de hipoteca y aparte de eso también está ratificado que está guardado en el Archivo General de la Nación. Reposa un título original que la ley 2914 de conservaduría de hipoteca protege isofacto. O sea, nadie puede tocar ese terreno, a menos que no haya sido negociado comprado por el dueño o su descendiente. Empezando por ahí, tenemos una realidad. Esta es una copia del título firmado por nuestro ancestro. Y digo nuestro porque esto es una guerra que lamentablemente es mía. Este es el título. Antes que entregar el título, para que esa explicación... Debo lograrle para conocimiento de la gente, como abogado que soy en ejercicio en materia civil hace muchos años, que lo que hace la conservadora de hipoteca, cuando tú registras un acto, es que la hace oponible a tercero y le da fecha cierta. A partir de ahí, lo que sucede en los tribunales tiene otro destino. Sigue. Perfecto. Entonces, algo que te va a encantar. Sí. Porque podemos decir que tenemos los títulos de propiedad, pero... ...en dónde están esos terrenos... ...o sea, si son terrenos de acción de peso... ...es indeterminado dónde podría estar ubicado... ...para eso hay que hacer un proceso de marcación... ...y, y luego... Dice, ...determinación y, de heredero y un proceso legal para llegar a, a ...perfectamente... Sí. Sí. ...aquí yo tengo... ...mediante una firma... ...valorada por el Estado Dominicano... ...de José B. Ruiz María... ...que lo puedo decir ahora... ...solicitada por el mismo abogado, muy responsable... ...que te dije, venía con cosas buenas en este momento... ...tenemos la marcación del terreno ubicando los terrenos en la beta madre de explotación minera que tiene la Barrigol, equivalentes a, los, a las acciones de pesos de Rita Díaz, que es de quien descendemos, y de Jacinto de Rosario, los cuales establecen que la suma total del área, y te voy a enviar ese documento para que lo tengas y lo puedas confirmar, dice que hace un total de 1.494.68 tareas, dado al conocimiento que tienes y el manejo que tienes con el material que te voy a poder enviar te vas a dar cuenta que existe una realidad para los que no ven y no saben lo que es eso para llevarlo eh, eh, y la gente sepa de lo que se está tratando usted le da un numerito a él le da por 16 y yo le digo lo que obtiene usted por eso, siga perfectamente, entonces viendo esta misma condición el juez determinó que el abogado en principio Entró en un proceso totalmente ilícito Donde no había ningún, ninguna curva Ahora, él mismo dice Pero aparentemente o lo sobornaron O lo compraron o algo sucedió Pero no lo podemos saber Hasta que ese señor no esté aquí Ahora, yo le pregunto al Ministerio Público ¿Quién es ese señor para que no esté aquí hoy detenido por ustedes? Le puso la cara al Ministerio Público para el piso Porque desde el principio Rosalba Ramos con muchos de lo que ahora se está imputando, porque ahora en los medios se está atacando inclusive por la difamación que ha tenido de nuestro proceso en medios públicos. Si usted no tiene prueba para hablar de un tema, menos usted que es una magistrada, debe tener silencio y respeto por un proceso privado. Es un proceso privado que se está viendo en, en la Fiscalía, y ella como vanguardista de nuestros derechos... Debe tener prudencia de Porque ya metió la pata Y creo que esto le va a costar hasta su puesto Porque créeme, vienen cosas fuertes, vienen cosas grandes Y la Nación esta misma semana Va a haber cosas muy importantes Con, re con relevancia A este tema que tiene que ver con la familia Rosario Primero, nosotros estamos Sometiendo al abogado Porque ciertamente, no solamente si tiene que El abogado te refiere a Johnny Portorreal Que está prófugo en estos momentos está, está prófugo, está protegido Vamos Pero a hacer esa pregunta es si... Para que la gente entienda por qué tú levantas ese estado de sospecha, si hay un expediente y se va a someter, ¿cómo lo damos de conocimiento público primero? Ese parece mucho a la regada que hace la policía en el pasado. Hay un punto de droga y lo llaman y le dicen, mire muchachos, mañana vamos para allá para el punto de droga a hacer una regada. No le avises el día antes para que no se te vaya. Bien, seguimos. Pitágoras, yo te Pero voy a hacer... poca Mira, tu, tu, tu, programa me, me comió un poco porque prácticamente tú, de lo que estaba refiriéndote antes de que llegáramos es precisamente este proceso. Lo embarrado que tenemos en este país, lo enlodado que tenemos en este país. Si las personas que tienen que representarnos a nosotros, que somos el pueblo, las personas que tienen que hacer valer nuestros derechos, lo mancillan, lo destruyen, lo ocultan, entonces en quién confiamos, mira. Fue una guerra con la familia. La vez que tuvimos en este programa, yo te dije, es una guerra difícil porque hay que concientizar a las personas de que ciertamente existe un engaño, no porque no exista la herencia. Existe un engaño porque quien lo representa está despiando el tema, se ha vendido, se ha confabulado con políticos. Y ciertamente hay una de estas personas que sale con libertad pura y franca. Pero ¿tú sabes por qué? Porque nosotros no... Llevamos a Hilario Amparo para someterlo, llevamos a Hilario Amparo como testigo principal, pero había un desacuerdo porque él pertenece a un consejo de familia donde hay personas muy embarradas también y él por fidelidad no se atrevía todavía a decir todo lo que sabe. Cuando Hilario Amparo empezó a hablar, Juan Bautista lo cayó porque sabía que lo que él estaba revelando él no lo puede proteger porque él tiene que dejarlo libre. Y si yo no te tengo con ninguna medida, yo no puedo ofrecerte como Ministerio Público ni como juez la protección adecuada. Pero ese señor empezó a hablar del entramado y dijo claramente, y es algo que vamos a ver, tres políticos importantes de este país tienen que ver con las cuentas que se transfirieron internacionalmente. Sí, Pitadora, las cosas se van a poner. ¿Y Ey. No me provoque, yo Tranquilo. me atrevería, pero no me no, provoque. No, no. Mira, pero no tenga miedo, dime, pues. no es que hay, hay, sí. hay una parte. Nosotros si ya, estamos, si ya son políticos que están fuera del poder. Hay muchos de ellos que están presos y lo están persiguiendo. Y lo demás tiene la barba por remota. Estamos bien claros con eso, pero lo mismo que estuvimos hablando ahora. Yo no puedo alertar, alertar al enemigo tan claro de lo que yo sé y puedo hacer para que no se me vaya. Ahora mismo, nosotros tenemos un proceso de impunidad. Rosalba Ramos pertenece todavía a los tentáculos del gobierno pasado y a la mala prácticas del gobierno pasado, mira es paradójico ver y la he citado, inclusive hemos querido hacer un careo con ella, pero no se ha atrevido porque esto habla más que su boca esto es tangible de esos documento que tú tienes ahí, los que tú entiendas que puede hacérmelo llegar para hacer dominio público, hazme eh, llegar una copia Perfecto. para nosotros pues eh, darle continuidad, porque tú sabes que mucha gente en sus casas puede pensar y muchos lo han pensado y si lo han querido titular, este es un grupo de locos que están persiguiendo un sueño de una fortuna inexistente. Y con lo que tú acabas de decir, tú vas demostrando eh, poco a poco, vamos a ver el devenir, el paso de los días, cómo se desarrollan los acontecimientos, porque yo como juez no puedo ser parte y tengo que mantener mi parcial escuchando, manejando las pruebas y ver para que después hagamos de dominio público todo este proceso. Lo que sí le voy a pedir es que, como yo siempre he dado apertura, porque quizá hay otro programa que lo hacen en algún momento por figurero, yo lo hago porque hay gente que yo quiero, esa familia. Yo fui de las personas que buscaron primero para, para un grupo. A ese grupo yo le dije, bueno, por lo menos la parte de ustedes no ha demostrado ahí un sentido de filiación y ustedes no darían nada reclamando a él porque ustedes no están vinculados directamente y establecía. digo, es fácil, tú buscar un de biológico y tú ves los descendientes y, y, y lo, la, los, las personas de las que tú vienes, la, de tu familia, y no están ahí. Bien, pero sería interesante saber eso. Y usted tiene constituido ahí una asociación de malhechores que también pueden marcar a través de una estafa que han sido también víctimas muchos de los que iniciaron ese proceso seguimos, finalmente ya ¿qué tú puedes decir? ¿de cuánto es la herencia? si se puede saber eh, ¿y de qué estamos hablando? ¿dónde está ese dinero? ¿en qué parte se encuentra? para que la gente sepa mira, hay algo que yo quiero que la nación tenga bien clara y es algo que también Juan Bautista resaltó nosotros aquí tenemos dos cosas tangibles y sólidas número uno, tenemos los terrenos Prácticamente estamos a la ley del delindaje, está, el mapa ya casi está terminado, el planograma de esta marcación. ¿Dónde está la barrigol? ¿Dónde está la barrigol en el centro, lo que se llamaba los cacao? donde está la beta madre? Y tengo documentaciones. Ay, Mira este libro, yo te lo, lío, este, yo libro yo, este libro yo te lo presto y si vengo a buscarlo a la semana, tú no vas a hacer programa estudiándolo, te lo aseguro. Sí, muy bien, muy bien. Y no tengo y tendría toda la amabilidad de prestártelo para que te ilumines. Con mucho gusto. Oye, para encanta, que te ilumines. que me encanta leer, y más en materia civil y de Sucesoral, que es mi, mi línea como abogado, en 28 años casi perfecto, me gustaría que saborearas esto porque este es el trabajo de mucho tiempo, de muchas personas serias que ha dado al traste con algo bueno ahora bien, nosotros tenemos dos cosas sólidas como familia Rosario que es lo que nos está sacando de la satirización y burla que han tenido los medios con nosotros, muchos medios gracias a Dios, podemos resaltarte a ti que no porque ya tenemos una bitácora también aquí de respeto entonces, número uno, tenemos los títulos y de demostración que los terrenos son de nosotros, que nunca fueron expropiados por el Estado Dominicano. Y solamente con la indemnización que nos correspondería por el mal uso de la explotación minera que ha habido ahí, sin indemnización de nosotros, ya de por sí, esa gente son ricos. Número uno. Número dos, tenemos la demanda al Banco de Reserva por la emisión de más de 3.000 cartas. Y por haber negado un millón de veces y haber dicho que esas cartas fueron falsificadas, cuando el mismo juez, al verla, digo, ¿por qué el Banco de Reserva no está también sometido en este proceso? Porque ellos tienen pruebas que son irrefutables. Las cuentas están abiertas, las cartas están firmadas por incumbentes del Banco de Reserva, y es imposible que ustedes me digan que fue un error de 3.000 personas. Eso no pasa. O sea que el pleito sigue y la demanda sigue. Pica y se extiende. Muy bien. No negamos, quiero terminar con esto... Sí. No negamos que Puerto Real sea un delincuente, porque antes a la familia le costaba trabajo decir nuestro abogado es un delincuente porque sería como decir esto es falso. Puerto Real no deja de ser un delincuente, no porque nosotros no tengamos una realidad, sino porque vendió a esa familia al mejor postor y hoy por hoy anda huyendo y protegido y debo decirte, en uno de sus primeros audios cuando lo sometimos y ya la fiscalía hizo el allanamiento la primera persona que mencionó yo lo mencioné aquí en tu programa mencioné a Leonel Fernández ¿Cómo? y luego de eso está protegido ¿por qué? ¿Cómo? porque eso es como yo decía tú y yo hicimos una delincuencia oye, fulano de tal ¿por qué uno de los peores? tú vas a llamarme, ¿qué te pasa fulano? Y digo, no, tú me estás dejando solo si tú me dejas solo, yo no voy a caer solo. Leonel Fernández. Y luego, de, bueno, debo decirte, hay una muchacha, apellido Bernard, que fue al principio la mano derecha y quien dirigía los pasos de Puerto Real. Y esa muchacha es ahijada de Leonel Fernández, colocada directamente por Leonel Fernández ahí. Si esto no fuese real, que ya lo demostramos que es real. ¿Qué intereses podían tener gente de una cúpula tan alta y de un nivel tan alto en un proceso fraudulento? Hazme llegar a ese documento que lo que te acaba de decir está muy interesante. Hasta yo me he interesado ahora. A de muchas gracias a ustedes por su comparecencia esta noche, a Adolfo Rosario, José Lebrón, como representante de la familia, José Rosario, Domingo Alberto Guín, José Rosario Jiménez. ¿Tú querías decir algo más brevemente, Adolfo? Sí, eh, antes de pedir... Eh, quiero invitar a toda la familia, Rosario, Díaz, Trinidad y Guzmán. Mañana toda la familia conduce hacia la Procuraduría, hacia, hacia Santo Domingo. Correcto, la de la de la República, República. para decirle a uh, Mira Germán, de que Johnny Puerto Real debe ser buscado y llevado allá porque se si han en, buscado. Otras personas más peligrosas que Johnny Puerto Rico. ¿Por qué ahí no lo encuentran? ¿Por qué ahí no lo encuentran? No encuentra? Parece ahí? que hay algo ahí pintado de Déjalo ahí, yo lo sabo. Vamos a dar una pausa, señor director, y con la parte final de tocar el fondo. ¿no? no se nos olvide. No.